Bueno, pues buenas tardes. Eh, a mí me han dicho que presente a este señor, pero me parece que lo conocéis todos. O sea, que algo de trampa debe haber por algún lado. Pero bueno, eh, bueno, eh, sobre todo a Javier le conocemos de muchos años. Algunos nos conocemos de muchos años porque, bueno, pues porque llevamos bastante tiempo enredando por ahí. Eh, solo recordar, porque ya lo sabéis, pero Javier eh, eh, está jubilado de haber sido abogado toda la vida y parte de esa vida ha sido concejal en el ayuntamiento de esta ciudad y parte de esa vida ha sido presidente del eh, ¿cómo se llama? El Consejo Económico y Social de, de Cantabria. ¿no? ¿Me equivoco? Entonces, eh, bueno, pues como ha explicado Carmen, presenta su segunda novela y su tercer libro porque el eh, primero era una recopilación de artículos que iba escribiendo cuando todavía trabajaba sobre las cosas que pasaban en, en el momento y, y cuando se ha jubilado se ha puesto a escribir novelas, que la, la primera cosa que me tiene intrigado es si eh, él quería jubilarse para escribir novelas o se le ocurrió después cuando se encontró mano sobre mano en casa porque encima las escribe muy rápido escribir no es una cosa fácil como sabe casi todo el mundo cuando lo ha probado y ten dos, dos libros en casi en menos de un año no o sea, sí, en un año pues es una es una barbaridad eh, y encima libros que además se pueden leer porque claro luego hay gente que escribe y sí llena de páginas y tal pero no no yo estoy que me he acostumbrado por, por profesión, porque me viene mucha gente y me pide consejo y tal, de gente perfectamente inteligente y perfectamente Perdón, nada. Es que no puedo resistirme a es, la tentación. Está usted en su casa, está usted en su casa. Eh, viene mucha gente, pues, en, en, abogados, por ejemplo, también, y, y periodistas, y eh, periodistas que además, bueno, los abogados también escriben, aunque sea de un género muy particular, ¿no? Los periodistas escriben mucho, y... y con frecuencia, con cierta frecuencia, me han venido y me han dicho, oye, échame un vistazo a esto que es una novela y tal. Y el problema, se me ha repetido muchas veces, es que eh, efectivamente la gente que escribía eso demostraba en el libro que era gente inteligente y culta, pero no escribían una novela, no escribían una novela ni para atrás, pues porque las novelas tienen sus propias uh, maneras de ser y si no te has puesto específicamente a hacer eso, pues no lo haces. La sorpresa con Javier, cuando me trajo la primer, el primer libro eh, con esta misma idea, oye, solo un vistazo a esto y tal, eh, pues yo me esperaba lo mismo. Y la sorpresa fue encontrarme con que era una novela, ¿no? en que efectivamente nos eh, pues pasaban cosas. Javier ha hecho una cosa mmm, que a mí me parece muy inteligente y también... Le preguntaremos por qué la ha hecho si lo sabía que es meterse en un género. Javier eh, eh, ha escrito novelas de género. En vez de contar la historia de alguien y tal, se ha metido en un género que es el policiaco, la, la, la novela de, de detectives, porque no hay muchos, no hay muchos eh, periodistas, digo policías, eh, pero es una novela de misterio. ¿no? Y en las novelas de misterio... Mmm, Siempre ha habido tradición de gente que las usaba, porque es lo bueno que tienen los géneros, los géneros garantizan unos resultados previsibles para contar cosas de alrededor, ¿no? de, de, de lo que pasa en el mundo de verdad. Y yo creo que Javier ha hecho exactamente esto, que con toda su experiencia profesional de abogado pues nos cuenta algunas de las cosas que nosotros conocemos por los periódicos sin entrar en detalles, ¿no? el tipo de tramas de, de corrupción, que significa pues, pillar dinero público, eh, no pagar impuestos y ese tipo de cosas, y ese es el ambiente donde se mueven eh, las dos novelas que lleva publicadas. En las dos a, a, tienen la misma protagonista, y en esto se aparta un poco, de los cánones del género, del género, porque normalmente las novelas de las que estamos pensando, pues el protagonista era un, un detective privado. Aquí es, es una mujer, ¿no? la primera, que como no soy gran especialista en el género, tampoco sé si modernamente aparecen mujeres en, en, en este tipo de novelas, pero desde luego en las clásicas no aparecían. Y aparece una mujer que es, por un lado, investiga y por otro lado es abogada lo cual es un poco, no, también me parece que no hay precedentes, o por lo menos yo no, no lo conozco, porque entre otras cosas son dos actividades que son relativamente poco compatibles, me parece a mí, en, en mi modestia, porque los uh, investigadores, los detectives, pues les guía a, a, a averiguar cosas, digamos que la, la pasión dominante sería la, la, la curiosidad, las ganas de, de, de descubrir, de quitar velos, mientras que los abogados, y también según mi humilde entender, eh, se dedican más que nada a presentar cosas. ¿no? A, una vez que tienen una información de algo, a presentarlo de la manera más favorable a, a ellos y a sus clientes. O sea, son dos, dos actividades distintas. Que las une en, en, en un personaje que se llama Zulema, se llama Zulema Cifuentes Sukhov eh, el cifuente no sé si vendrá por alguna razón el, el, el Sukhov tampoco excepto porque es un personaje que habla eh, idiomas eslavos es un personaje es, digamos que no solo es una mujer atractiva que la definí varias veces como atractiva, sino que además es una mujer con cierto grado de sotismo por la, la familia esta materna eh, eslava que le hace conocer idiomas de, de, de Europa del Este y no quiero contar demasiadas cosas de la novela, pero su principal cliente en este libro, a su vez, también es otra mujer atractiva, eh, que también tiene algo de exótico, porque viene de, de Latinoamérica, no es exactamente de aquí, y luego la trama se desarrolla entre Madrid, Santander y, y Marbella. era el, el, el, el, el sitio. Bueno, mmm, estos son los elementos más o menos que hay? Junto con un policía, que tiene que haber en cualquier. es un policía amigo de la abogada, y un, uh, y un uh, informático. Y un informático que también es amigo de la abogada y que no se llevan bien entre ellos porque eh, bueno, pues son mutuamente celosos. Eh, esto. claro, la, la, las novelas estas que juntan la ficción con la realidad, a veces no sabes cuál es cada cosa, ¿no? Eh, la parte del sexo me parece que aquí sí que estás, estás inspirado completamente en la realidad porque hay mucho de Bo y poquísimo de guarnizo en, en toda la entonces esto tiene más pinta de que eh, sí si, eh, lo conoce de cerca ¿no? eh, y, y bueno esto mmm, sería así una primera lectura sin eh, contar demasiado de, de, de lo que ocurre eh, y bueno, yo preguntaría de, de, de, de partida. También hay una cosa que se repite me da la impresión en la novela es que el sexo es con frecuencia una motivación, porque claro, una película, una novela ah, de, de, de trama negra o policial, o aproximadamente, siempre hay buenos y malos muy marcados, o sea, están los buenos que son los los que están con nosotros en el lado del espectador y están los malos que son los que están al otro lado y la división es nítida. ¿no? Eh, me da la impresión de que los buenos el, el, tienen como motivo de, de acción el sexo con mucha frecuencia, que les gusta a la chica, que tal, que cual, y en cambio los malos seguían por el dinero. ¿no? Parece que hay una cosa que va por ahí, lo cual también es eh, relativamente comprensible. Y bueno, esto sería mi introducción. Seguro que eh, él, él, por supuesto, no tiene por qué estar de acuerdo. Eh, las novelas también se, leen, se, se ven muy distintas desde el lado del de, de, de que las ha escrito que el que la lee. Eh, no necesariamente el que las ha escrito sabe más que el que las lee. Eh, las novelas, por su propia naturaleza, son tramposas y son eh, tienen que ser engañosas, a diferencia de un ensayo, de una cosa donde tú puedes tener una claridad meridiana, en una novela necesariamente hay una ambigüedad que forma parte del juego de la, de la lectura. Y esa ambigüedad mmm, es difícil de controlar y, y, y bueno, pues eh, luego el lector la recibe como le parece. Eh, pues nada, yo te preguntaría eso, de, de vamos, lo que te he ido preguntando en esto. Y, y después si queremos, pues sí. abrimos. ¿no? La... Pues, eh, a, podemos empezar por el final. En la novela no hay malos muy malos. Y precisamente quiero decir que en, hay un tipo de novela en que los malos son malísimos. Son asesinos, son violadores, son de todo. En, en ninguna de las dos novelas los malos son excesivamente malos. Y no he querido que los malos sean malos porque son personas normales. Son las personas que tenemos en nuestros gobiernos, al mando de nuestras empresas... Son bastante de... malos, ¿eh? Sí, <risa> nos no, no, no. sí, sí, entendemos. Bueno, sí, pero no... Eh, bueno, no son sádicos. No son sádicos, no son adictos se... vale, a... no digo, digo, no tienen ese tipo de maldad. Son los malos que tenemos en la sociedad a los que a menudo elegimos para que nos gobiernen. El día que me entregaron el libro habían detenido a Zaplana. Eso es que había lecciones. Y Zaplana, que ha sido un prohombre del Estado, eh, es típico protagonista de algunas de las escenas de la novela. Aunque yo cuando lo escribí no pensé en Zaplana. En la anterior novela yo puedo hablar de, la, de las dos porque hay una especie de, de, de, de, de, de, de, de, de no hay no es solución de continuidad parece que es lo mismo y los personajes se pueden entremezclar en una y otra y mucha gente me decía quién es el personaje es Villarmit tú sabrás yo no voy a poner que es Villarmit y decían en una, pues no sé si lo decía el año pasado cuando me la presentaste en, en, Suances. en Suances, digo, que yo no quiero salir de una presentación o de publicar un libro con una querella, ah. usted sabrá quién hace estas cosas, usted la lee a la prensa. Y no da la sensación de que esos personajes sean malísimos. Y no sé si es en esta o en la otra, en la que eh, hay un juego que se dan un plazo los informáticos, y dice, a ver quién encuentra más procesables antes del 31 de diciembre en la boda del siglo. Yo no digo que la boda del siglo sea en el patio de, de, del convento este de Madrid, y ni digo quién se casa ni quiénes son los invitados a la boda, a ver si me la voy a cargar, que el otro siempre está amenazando con querellarse, pero todos sabemos que de los, de los que estaban invitados en aquella boda, pues el 10% deben estar procesados y, y muchos otros se han librado. Y no son, nos, podemos eh, censurarlos, pero no podemos decir que sean personajes malísimos, malísimos, de estos que, es, que tienen la cara retorcida y, y mal encarada. Y eso yo creo que es así porque eh, eh, eh, eh, un tipo de la alta finanza que en algún aspecto eh, se refleja en alguna de las novelas o de la vida económica, las personas que triunfan o para triunfar tienen que ser muy antisociales. Quiero decir, eh, no son personas malísimas, pero son personas a menudo muy próximas a no cumplir la ley, a saltarse la ley, a organizar la ley en su propio beneficio. Y ya eh, con esto que digo a continuación, acabo prácticamente. Os recuerdo que una de las primeras medidas que hizo el gobierno de Rajoy fue eh, conceder la amnistía fiscal a los que solamente se acogieron 40.000. 40.000 delincuentes que habían, sacado, que habían sacado el dinero, la mayor parte de las veces. El dinero no estaba declarado porque era dinero ilegal. Por eso digo que los personajes no son muy malos, porque tenemos que aprender a ver en la calle que algunos de esos personajes que circulan por ahí son desde el punto de vista social perversos porque son los que hacen ese tipo de cosas. Pero casi todos tienen medallas al final. Y lo del sexo, pues bueno, ahí hay circunstancias que... La novela tenía algo más de sexo. No solo que no quiere que haya una querella, sino que tampoco quiere que haya un preñe por ahí. No, no, no ni una querella familiar. No. Ni nada de eso. De manera que solamente Marga, tu mujer, pues ya me lo dijo el año pasado. Es que no hay nada. Así que la el, el último capítulo, Marga, te lo digo. <risa> bueno, eh, por lo que ha dicho Jesús, ya ves, veis que somos eh, amigos desde hace muchísimo tiempo. Jesús es editor y si hay una cosa que, que yo voy a realzar lo que ha dicho. Cuando yo escribí la primera novela, yo no sabía si aquello era una novela o no era una novela. Y antes de seguir con un manuscrito, manuscrito ya escrito a máquina, con el dictáfono, eh, lo primero que hice, o lo segundo o lo tercero, pero antes de hacer eh, nada más, fue dársela y decirle, eh, Jesús, ¿esto es una novela? ¿esto es publicable? Y entonces Jesús me dijo que sí, que era perfectamente publicable. Y en esta otra, pues bueno, yo ya tenía más confianza en mí mismo, porque después de superado el primer obstáculo, pues ya veía que, que podía ser así. De manera que, bueno, pues se lo di... Por pues eso es amigo mío y, y que sí quería acompañarme en la presentación y en la valoración de la novela. Y eso. Sí, lo, lo que suele pasar, y vuelvo a lo que con profesionales que te presentan una novela, es que tienen una idea que contar. Eh, y entonces cuentan la idea, pero subordinan completamente todo lo que pasa en el libro a la, a la exposición. Y entonces la trama desaparece, porque no desaparece o no llega ni a aparecer porque no se han preocupado de eso ¿no? y una novela, cualquier narración eh, pues lo que tiene que tener es una serie de gente a la que le pase algo y que haga algo ¿no? aquí los personajes activos esto eh, yo creo que es característico de las dos novelas por un lado son mujeres eh, le da mucha importancia hay una escena en que esta chica abogada y esto que sabe mucho, entre otras cosas, sabe idiomas eslavos está en una recepción diplomática y comenta. Dice que ha estado durante años y que percibe un cambio eh, del papel de las mujeres en las reuniones diplomáticas. Son el tipo de cosas que eh, Javier desliza por ahí, que considera un elemento más con, de, de cómo quiere definir lo que, lo que está pasando, ¿no? como son la... Sí, sí, efectivamente es así, pero bueno, es un reflejo de la realidad. Sí. Eh, eh, si cogemos las fotografías de cualquier tipo, de los gobiernos, de cualquier país europeo y de las recepciones de hace 40 años a hoy, las mujeres hace 40 años eran floreros y hoy no son floreros. Y los gobiernos, pues hoy en España tenemos eh, el gobierno de ministras y ministros decir, que el nombre es ella, el oficial. Quiero decir, hay un cambio social y yo de alguna manera sí intento verlo y reflejarlo. Y el protagonismo de las mujeres en las novelas, intento que sea un reflejo del cambio del, del papel de la mujer en la sociedad. No sé si lo consigo bien o no, pero de alguna manera yo es como lo veo y por eso. Y, me, y además. Eh, eh, continuar con la novela de solamente varones y que, pues eh, al, no sé por qué, pues, me, me, me resultaría aburrido. O sea, pensar solamente en un mundo andrógeno me resultaría aburrido y no quiero, no quiero, no me gusta. Aquí hay más mujeres que hombres son que han venido unos cuantos amigos míos. Oye, ¿y tú estabas esperando a jubilarte para escribir, para escribir estas cosas o se te ocurrió después? <risa> Bueno, yo soy, eh, realmente eh, el motor de arranque, el motor de explosión de arranque, eh, pues nunca sabes por qué se produce exactamente. Sí me acuerdo del día. Sí me acuerdo del día. ¿Ya no sí. estaba jubilado? Eh, no, no estaba jubilado. Sí, sí me acuerdo del día, porque además es una historia, que además aquí hay algunas de las culpables. Eh, en, con motivo del Día de la Mujer solemos hacer un grupo de gente pues una, una actuación poniendo de relevancia a algunas de las mujeres eh, importantes de la historia unas veces en forma de teatro de representación de, de, de personas de mujeres al, eh, desde luz hemos tenido la primera, una representación la primera humana de, de tres millones de años ¿no? eh, <coughs> y entonces yo para un día, para cambiar, el, para cambiar el, un poco el, el formato, me puse a escribir un triálogo en una peluquería de barrio. Y cuando se lo dije a ella, se cogieron un cabreo. Pero yo me estaba riendo tanto mientras lo escribía, me reía tanto y me lo estaba pasando tan bien, que dije, pues, ¿sabéis lo que os digo? Que ahora me voy a poner a escribir una novela. Y yo creo que pasé de cuartilla y empecé la novela y descubrí que escribir esto así es entretenidísimo y vamos yo pues en algunas cosas pues me, me he reído mucho cuando en una de las novelas de da la patada en los cojones está al otro. Pues yo me imagino la escena y me río. Y cuando le dan el botellazo al otro en el coche y salen, que no la cuentes. No, la cuentes. no pero no saben. Pero no, no, no, Saben que hay botellazo, pero no saben de qué es la marca. Total, que te veo que tienes una serie de ellas esperando. Eh, eh, bueno, sí, yo pensaba, sí, sí, ah, ¿cómo? Eh, ¿Cómo sí pero no, claro, no, pero ahí sí, ahí sí digo, eh, doy respuesta a una de las cosas que has eh, planteado y es eh, por qué una serie, eh, de alguna manera, de alguna manera, bueno, para una persona como yo eh, es eh, evidentemente absolutamente imposible que llegue a ser un escritor, eh, no voy a decir de éxito, eh, lo más que puedo conseguir son unas novelas entretenidas para un público que básicamente son amigos míos porque romper el círculo maléfico de la gente a la que llegas es casi imposible se puede hacer, pero primero tienen que elegirte presidente de Cantabria <risa> <risa> es, es, es, es, el, eh, es, es el atajo para no, pero digo eh, eh, José Luis es mi otro editor, o mi editor, eh, Jesús no. Eh, de alguna manera, de alguna manera y, y a, ahora ya para mí entramos en un terreno que es un problema, porque lo que yo no pudo es estar reuniéndoos a vosotros y a otros que, que hoy no han venido, pero que han... Eh, eh, no, no puedo estar eh, cada seis meses diciendo, tenéis que venir a la librería tal que voy a presentar un libro. Y todavía no habéis acabado de pasar las hojas, ¿verdad, Marta? No habéis acabado de pasar las, las hojas del anterior y digo, oye, que tenéis que venir que voy a presentar otro libro. Y un poco después, oye, si no tenéis nada voy a presentar otro libro. Y es, es complicado. Entonces, solamente si termina... Eh, el, el, la serie no, no sé, le, eh, termina gustando y la gente se termina o los que eh, lo o, habéis leído me animáis, puedo seguir con ello porque si no pues lo sigo haciendo pero no público <risa> que esa es otra opción <risa> bueno. Sí, ya lo sabéis todo y no le preguntáis nada. No. no, sí, hay muchas cosas todavía que pueden preguntar. Eh, claro, más... es, una buena idea, es una buena idea, es una buena sensación la que percibo cuando tú te ríes y sigues escribiendo. Porque verdaderamente el que te rías escribiendo puede ser un motor estupendo para que sigas haciéndolo. ¿no? Y lo sigas eh, tratando de transmitir a los demás... Ver esa jovialidad en tus líneas, pues chico, que eh, Ya, porque yo no, yo no soy así, además. Yo tengo además, aspecto muy serio. Eh, además, entonces dices, mira, se está riendo de sí mismo. Entonces, eso, eso está bien. No, vamos que, está muy bien. O sea, que, que vayas por esa línea. Uh -huh. Que te siga riendo. ¿Tú las has leído, Juan? ¿Has sí, las dos. Ah, bien. ¿Cuál te gusta más? Hombre, vamos a ver. Eh, la primera se me caían las manos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y se me caían las manos. Pero la segunda, sin sí, embargo, la he visto mucho mejor estructurada y mucho mejor eh, leída, mucho más fácil de lectura. O sea, no, no, es, no, es, no es una lectura en la que vas tropezando constantemente, que ves que, que evidentemente, eh, joder, es un novato. Eh, no se puede empezar a escribir y a, y a, a publicar eh, a, arrasando a las masas, no, eso es lo que tienes que aprender y tienes que aprender y nosotros no podemos más que ver lo que haces y animarte seriamente a que sigas haciendo porque lo que verdaderamente a mí me parece importantísimo es que no pierdas el ánimo que esto no se hace de, de la noche a la mañana que esto tiene que ser eh, un, continuo, un continuo y la risa ahí es donde está presente bueno eh, no, no, no me enrollo más. El segundo me ha gustado mucho más, el segundo mucho más. Claro. A mí también me ha gustado más la segunda, se sí. leía muchísimo más fácil. Sí, a... no, el segundo, lo que pasa es que el primero tiene mejor información. Pues, pues sí, pues, claro, probablemente el, el... se entiende mejor el, la, el fondo, pero lo que es la novela, lo sí. que es el seguir el hilo, en lo, el primero... pues tiene un ritmo mucho más trepidante. La segunda más... Mm. se lo hable este tirón. Mm. En el, mi complejo de Prometeo, en el primero oh, se acentúa más que en el segundo. Sí. Yo, yo quería preguntar, no leí el libro aún, ¿eh? Eh, pero tengo curiosidad de qué enfoque le has dado. Más, digamos, en plan en entretenimiento, pasarte un buen rato leyendo o también que te sea algo de utilidad, de reflejar igual algunos ámbitos o aspectos sociales eh, que merece la pena igual repensar o, o digamos eh, criticar o, o algo así. Quiero decir, si, si es un poco en plan de reflejar situaciones sociales a mejorar ¿no? o simplemente que pasate pues, un buen rato leyendo un libro sin entrar en más... Eh, yo te puedo dar la respuesta pero seguramente la gente que está aquí y que lo ha leído te puede dar su visión también eh, yo he entendido la novela en un sentido no sé si es correcto decir Cervantino o no en todo caso, en esta por ejemplo hay muchísimas referencias a Quijote, hay muchas cosas que, muchas expresiones y momentos que están copiados del propio Quijote porque yo el Quijote es un libro que, bueno, me gusta, me, le ojeo a menudo. Uno de esos libros que gusta. Porque le abras por donde le abras, casi siempre encuentras algo entretenido. Eh, pero la, la novela está escrita con la intención de entretener. Lo que sucede que en la novela se dicen eh, algunas de las cosas que suceden. Eh, realmente mi intención, cuando acabe la tetralogía que tenía intención de escribir a mí la última vez me dijo una tri trilogía o sea que... <risa> Bueno, <risa> bueno. <risa> estaba asustado ese día y quité uno porque, porque no estaba seguro y además para que tú dijeras bueno, este y otro ya acabamos <risa> eh, eh, será el, eh, hacer una reflexión sobre los personajes que Tú has hecho un poco una reflexión. ¿Por eh, las mujeres en la novela, otra cosa de las que he dicho yo antes, eh, si los malos son tan malos o no son tan malos? Yo no he querido hacer una. una de las novelas en las que los malos sean muy malos, precisamente porque lo que pretendo que se vea es que es muy difícil detectar a los malos, porque los malos no son tan malos. Los malos están entre nosotros como gente normal. Los antisociales están entre nosotros como gente normal. Desde el que se para delante de ti y vacía el cenicero del coche en el semáforo, que es un antisocial, para que las normas no sirven, a infinidad de situaciones de estas. Con lo cual, eh, eh, no tiene... No tiene La novela no transmite la tensión de, del temor, de la, de la ira contra el mal personaje, pero en el, en el aspecto que planteas de si hay algún tipo de denuncia social, la denuncia que existe sobre el modelo de... Que, en, yo una de ellas decía que... Vivimos en un, en un iceberg que se ve solamente a la punta y todo lo que está debajo es corrupción y mierda. No bueno, lo digo con estas palabras, pero a veces cuando tiramos de las hemerotecas y leemos las cosas, nos, y, vuelvo a lo de, y vuelvo a lo de la amnistía fiscal, 40.000 personas acogidas a una, a una... Que yo no quiero saber los nombres de todos, yo me conformaría con saber los nombres de, de los mil primeros. ...solamente con los nombres de los mil primeros... ...cuando sabemos... ...a mí el tema de la, de la amnistía fiscal... ...es una de las cosas que me han indignado en estos años... ¿no? ...en medio de una crisis... ...se amnistía... la crisis feroz de la gran recesión... ...se amnistía a la gente que se ha llevado el dinero... ...que había robado... ...y que ha servido para llevarnos al punto en el que estábamos... ...a mí me parece terrible... ...a mí me parece una cosa terrible, terrible, terrible... ...pero lo terrible, terrible, terrible además... ...es que algunas de las personas que están en el gobierno... Son los que se acogen a ella. Y son sus maridos y sus mujeres los que se acogen a la amnistía. Que evidentemente tenían que saberlo. Entonces, ¿qué, eh, ¿son puertas giratorias o, o, o camas giratorias lo que hay ahí? Oye, vete al Consejo de Ministros y a ver si consigues arreglarme este asunto como hacen. Pues bueno, están en la lista los que estaban allí. Y por eso... Cuando no se puede decir, porque la norma prohibió que se dijera, yo estoy deseando que un hacker, y lo digo en alguna de las novelas, y no sé si lo dile, que, bueno tu pregunta, parte de ello se responde, estoy deseando que un hacker entre en las listas de Hacienda y se publique en todos los sitios. Porque eh, fijaros lo que pasó con los, eh, con, eh, ¿cómo se llamaba? El, a este suizo... El, el, el bancario suizo la, de Falciani, Falciani, o se saca los y entonces inmediatamente la justicia suiza se pone, eh, se levanta en pie de guerra para detenerle, procesarle, condenarle, porque el secreto mejor guardado que tiene que haber en Suiza es la delincuencia económica. Yo cuando a veces ...surgen los problemas del derecho a la intimidad... ...hasta dónde llega el derecho a la intimidad... ...no, es que publicar lo que ha hecho fulano... ...es una invasión del derecho a la intimidad... ...joder, a mí lo que me preocupa es que con el derecho a la intimidad... ...lo que se esté es preservando todos los tipos de delitos que se preservan... ...y que a menudo nuestros tribunales... ...pues llegan a, a situaciones de estas... ...de que no, no, no, no... ...es que no se puede grabar a uno cuando está haciendo no sé qué... ...no se puede... No, mire usted tenemos que poner un límite porque lo que tenemos que establecer es una moralidad pública que no esté basada en, en, en proteger y defender al delincuente. Y esa pues es una de las cosas que de alguna manera pues, eh, digo o intento decir en el libro. Y que a lo mejor en el resumen final que haga de la tetralogía o trilogía. No... <risa> <risa> cuando hagamos puede ser la tetralogía. Sí, <risa> Sí. Estoy eh, Fernando. Javier, para entender el personaje de que estás hablando, gran parte de la intervención es este grupo humano, ¿eh? este grupo humano de que no son malos, pero no son malos de apuñalar, pero. bueno, Por entender, a ver si he captado la idea. El otro día, hace unos meses, un, un, un amigo me dice, cuando alguien asciende la escala filogenética de la, de la política. Llegado un umbral te conviertes en sociópata. Entonces este personaje es que tú estás diciendo entra en la categoría de sociópatas, ¿no? Muy a menudo. Pero, pero sí, en tanto, es que 90 muy cierto a... sí. lo que estás contando. Sí, sí, no sí entender, muy a no menudo. Entender lo que estás describiendo. Un claro. tipo que es capaz de por la mayor. Muy a menudo, es que es que las grandes decisiones muy a menudo se toman por sociópatas. Lo que sucede. Eh, hay un hay un libro de un autor que se llama Adolf Tobeña, Neurología de la Maldad. como médico de, en la que se estudian los comportamientos y efectivamente eh, lo que sucede los los si estamos acostumbrados a ver eh, eh, a ver y, y oír hablar de un tipo de psicópatas eh, de acción directa y violenta, pero los peores eh, eh, psicópatas y sociópatas son los que eh, a menudo están en posiciones en los que en las que se toman las grandes decisiones y las toman sin ningún temor, rubor ni quiero decir que las cosas que hemos visto eh, un día eh, hoy venía o ayer que se ha detenido gente en 35 ayuntamientos de España con lo del el sistema de la, de las comisiones. Eh, eh, a los vendedores de semáforos. Bueno, creíamos que esto había desaparecido un poco del modelo. Desgraciadamente, en la década anterior o en las dos décadas anteriores, se estableció un, un modelo que efectivamente, a medida que se ascendía en la escala del poder, cuando ya se tomaban las decisiones, no se tomaba una sola decisión sin que se delinquiera al mismo tiempo y en, cuando digo que vivimos en un iceberg de corrupción y solamente hemos visto la punta es que hemos vivido así es que resultaba que la mayor parte de o un número tremendo porque cada día nos sale una cosa lo de ayer y antes de ayer son los semáforos pero hemos sabido en estos años pasados que prácticamente no había una administración, una contratación pública que no se hiciera bajo parámetros de corrupción y por eso digo que los personajes son normales. Estamos tan acostumbrados. A, a, a, ayer han procesado al alcalde, de, al antiguo alcalde de Valladolid, aquel personaje tan singular. Eh, y pues le han procesado, no, un aval... de Bueno, llega un momento... También es cierto que muchas veces algunas de las cosas eh, eh, escapan al conocimiento de los que lo firman. Determinadas operaciones financieras que hacen en las, en las en los ayuntamientos, en algunas empresas públicas, se nombra para un cargo a alguien que no sabe de aquello, y bueno, unas veces es fácil engañarle, y otras veces es muy fácil corromperle. Y bueno, en fin, todo tipo de circunstancias. Desgraciadamente no hemos tenido los suficientes mecanismos de control, pero lo que sucede es que cuanto más se asciende a menudo, la selección... Hace que solamente los que mejor manejan manejan la vaga florentina son los que pueden sobrevivir. Evidentemente, esto no es aplicable a todo el mundo, ¿no? Pero, pero en todo caso, si sí hay si sí hay un alto porcentaje, pero hay un alto porcentaje eh, eh, si los controles sociales no funcionan. Eh, el libro este que os digo, de la neurología de la maldad, lo explica bastante bien. y Lo explica con cosas con estudios hechos en la sociedad de cosas tan simples como tirar basura. Entonces dice, eh, la tendencia, y él es, se establecen unos porcentajes importantes. de Dice, hay un, hay un porcentaje de la sociedad, que puede oscilar entre el 20, el 30, el 35%, que es incorruptible. Que eso simple... Son respetuosos. Con... Pero hay un porcentaje que depende de mucho de las circunstancias. Entonces, eh, hay, hay gente que llega a un sitio, y este, el estudio está hecho tirando basura. Eh, tirando <tú 10> basura en reuniones, en, en fin. En, en, en, en... Eh, hay gente que jamás tira la basura. Pero en los estudios que se hacen es, cuando hay basura y se recoge poco, la gente que no tira la basura... Solamente es el 25 o 30%. Pero cuando sí hay una cierta vigilancia, la gente que no tira la basura, o sea que tiene que pues, un comportamiento eh, social correcto, llega al 80%. Estoy convencida de eso. ¿Eh? ¿Eh? <risa> no, que, que lo compruebo cada día. O sea, quiero que yo trabajo de jardinera y resulta que cuando yo voy mucho a los sitios y lo limpio habitualmente, me los encuentro más limpios. La gente no tira tantas cosas. Como tarde dos semanas en ir, ya, eh, no, es que, no es que yo haya tardado dos semanas. Es que ya parece como que te has ido de allí, entonces ya no importa. Y todo el mundo lo tiene Esto es comprobado. ¿Tú has leído el libro? No, pero... Pues cuenta exactamente eso. Eso que acabas de decir es tal cual. Pues es que el libro dice exactamente eso y tu ejemplo... Que no... podéis pensar que estaba preparado pero de verdad no estaba preparado <risa> sí, no, que no estaba preparado de verdad pero es, que eso, pero es que eso ha sucedido también con el cobro de comisiones y de corruptelas donde, hay, donde existía buen ejemplo donde ha existido buen ejemplo no se ha producido o se ha producido menos pero donde las costumbres son lasas es que al final el que no pilla es tonto eso es lo que se ha terminado transmitiendo en la sociedad. Aquí el que no pilla es porque es tonto. Eso es lo que se ha transmitido. Y bueno, pues yo, de alguna manera, las novelas lo que reflejan son situaciones de estas que después someteremos a psicoanálisis. Pero primero tengo que escribir cuatro. leer Una pregunta técnica. Cuando hace, construyes el personaje, ¿haces ficha o cómo haces el perfil o cómo le mantienes...? En la cabeza. En la cabeza. No, sí. es ahí, tengo, ahí yo tengo... Es que tiene muy poco que ah, hacer ahora, ¿eh? No, tengo nada. <risa> no pero la no, cabeza... No, me sorprende. Sí, eso porque, tiene muchas celdillas la cabeza. <risa> eso me sorprende, porque claro, eh, cuando estás hablando en una circunstancia, tienes que tener en cuenta los personajes y para y hay gente que no de las fichas y ahora van a hablar de estos cinco yo creo que eso es defecto de deformación de bueno no defecto deformación o consecuencia de mi actividad profesional, profesional. quiero decir que eh, yo eh, cuando ejercía en una semana a lo mejor tenía uh, diez juicios diez clientes diez contrarios eh, tres testigos por cada juicio ya diez por 30, 40, 50, dos peritos. En una misma semana, a lo mejor por la cabeza te pasan 60 o 70 personas que tienes que estar manejando. Pero eso es una semana tras semana, año tras año, así hasta 42. De manera que llega un momento en que tienes la cabeza perfectamente cuadriculada para las cosas. O sea que nunca necesitas escribir apuntes de repente que dices, Ay, se me a... esto lo voy a poner en la novela. Que se te ocurra algo, de repente una idea. No, eso nunca lo has escrito, o sea, ¿lo has escrito de antemano. Y más que ideas, alguna vez sí, alguna frase que a mí me resulta bonita. Pero que si no me quedo con la idea, pero hay veces que la frase pues, eh, tiene rimas, vamos a decir, pero si no lo escribes en el momento, pues se va a la cabeza de otro. Y a lo mejor hay una novela que está triunfando, pues no sé de... De reverte, y la primera idea fue mía, pero la paloma mensajera se la llevó a él. Porque eso sí es cierto, que hay cosas que si no las coges por las patas se van a otra cabeza. Yo estoy convencido, las ideas son así. Las ideas, los proyectos, las cosas, tienes que cogerlo. Ya sabéis eso que se dice, que siempre que tienes una idea hay un cuervo no hay un cuervo maléfico que, que te la quiere comer y que a menudo te anima para que no la hagas. Lo único que merece en la, en la vida matar es a ese cuervo. O sea, lo primero que, tienes que hay que hacer es aprovechar las cosas cuando las tienes. Y en ese sentido, a veces hay, anoto las frases, porque las ideas en general cuando las fijo, excepto cuando me despierto por la noche, como todos, cuando te despiertas soñando y te dejo, ay ¡qué cojonudo! Mañana esto lo escribo. Pues, así me bien. Eso que dice está muy señalado por los críticos, o sea, son las frases los que hacen grandes. Por ejemplo, Shakespeare... Eh, autor de eh, admiración universal, dice o sea, las primeras obras no las lee nadie, porque ni Dios que las aguante. Hasta que el tipo empezó a pillar frases fantásticas que metía en medio. Las obras, por otra parte, las de Shakespeare, con dos excepciones, son todas plagiadas. ¿no? Eh, y entonces, cuando se empezó a hacer memorable, es cuando la gente recuerda frases, eso del ser o no ser, de aquí la cuestión. Ese tipo de cosas que tú no conoces el resto de la obra, pero te has acordado de esa frase. ¿Tú ¿Sabes cuál fue la primera frase famosa de Shakespeare en una obra. No. Un personaje dice, lo primero, matemos a todos los abogados. tengo que dice, procurando lo mejor, lo que está bien. Eso, eso mismo, o una frase parecida, es el comienzo de Filadelfia, la película aquella que trata sí, sí, sí. sobre el Es que todos esos habían leído a Shakespeare. Ah, sí. no, no, no. A mí en esa película me hizo mucha ilusión que una de, los, una de las primeras escenas, cuando empieza la película, es un abogado que eh, llega a los juzgados, va directamente a los servicios y se pone a vomitar. Y digo, este me ha copiado a mí. Porque eso me ha pasado a mí muchos años. decir Quiero es Que la tensión, te, el, el, el, el zorro que tienes en el estómago, cuando vas a entrar a un juicio que te vas a jugar un montón... De, de cosas de otro generalmente pero que te afecta muchísimo la tensión cada uno tiene una manera yo la tenía y me producía mucha náusea como en Filadelfia y que es aunque en Filadelfia yo creo que no es cortar la cabeza es fondearlos en la bahía de San Francisco que también es una buena solución Además, que Dice, es creativo pero... ¿Sí? es más limpio sí sí o sea, se podía decir entonces que es oralidad, en este caso escrita, ¿no? O sea, no, no hablas, no, no construyes la, la novela eh, grabándola, pero casi casi se podría decir, está en medio camino. La escribo grabándola, algunas veces. ¿Sí? Sí. Algunas veces, algunas veces incluso directamente lo.. Pero en general es manuscrito con pluma estilográfica. Pero hay, había esa parte de, de... Sí, sí, sí, parte, sí, parte de ello porque... Las dos preguntas te las he hecho porque ya has visto que a veces hablamos sí, cosas y no sí. hablamos de esto, pero es muy importante para el lector porque, porque de ahí eh, lo, la, lo que es la construcción de la novela difiere mucho de otras personas que son muy, muy meticulosas y hacen la ficha, el perfil del personaje... Eh, y, y la trama la construyen casi paso a paso y como si estuvieran sí. jugando un juego de simulación en el caso tuyo lo tienes, lo vas desarrollando pero prácticamente es una oralidad camino entre la oralidad y sí. lo escrito Yo la y eso es muy importante porque eh, da el perfil de que todas esas inspiraciones la mayoría de las veces como tú bien dices, están hechas de, de cosas reales, de, de, de situaciones que las vives. O sea, es casi como si fuera cada situación un caso, entre comillas, no así, ¿no? Pero un caso eh, que estuvieras defendiendo o que estuvieras interviniendo, no solamente defendiendo. Y, y, y eso lo vas trasladando, y es muy interesante porque eh, dentro de la abogacía no hay mucha gente que escriba, y eh, dentro de la judicatura todavía menos. Y, por ejemplo, recuerdo alguna novela eh, de un juez europeo que tuvo mucha fama y tal, que, que, que sí, pero iba muy determinado a situaciones pues, aquella famosa me... Sí, que lo que contaba es pero que no de... escribía que no. muy bien algunos casos, pero ahí sí que los malos eran malos de verdad. ¿eh? Sí, sí, no estaba buscado, malos, buscado. Claro, era un penalista que había llevado algunos casos tremendos, tremendos, tremendos, pues de ajustes de cuentas, pero ajustes de cuentas de los de verdad. De que uno que había hecho una cosa, pues antes de matarle a él tenía que ver cómo mataban a toda la familia y cosas así. Es decir, y bueno, pues él era abogado y le había tocado intervenir en, en casos de esos, algunos tremendos, tremendos, pero de casos reales, y él efectivamente los contaba. No estaban novelados, no, estaban no, pues en forma de relato Exacto. no de novela, sí, es un relato sí. es un monólogo en el que él cuenta sí. aquí hay diálogo de... ¿sí? Sí, no he, leído, no he leído los libros de hecho no, no conocía que existiesen hasta, hasta hoy pero me parece muy interesante el, lo que la descripción que estáis haciendo que estáis haciendo sobre el Creo que el enfoque es un poco sobre el tema de fiscal, corrupción fiscal, sí. eh, impago de impuestos, tramas y demás. Y me parece interesante el enfoque que, les, que estabas comentando, en el que de alguna manera eh, la parte mala es, es esa parte de corrupción fiscal, impago de impuestos y demás, de, incluso por los grandes defraudadores, ¿sí? pero por otro lado es como el conflicto de... Digamos eh, que a quien se pagan los impuestos, de alguna manera o quien los gestiona, son grandes acumulaciones de poder, Estado, etc., en el que me ha parecido entenderte como que por otro lado también es donde está la gran corrupción, ¿no? Es decir, entonces, claro, el, me parece interesante que el, el contribuyente muchas veces, o la gente que va a pagar impuestos, se puede encontrar en la disyuntiva, de decir, voy a pagar impuestos, o, voy a, o soy un pequeño autónomo, o voy a ver si defraudo algo, porque al final, con mis impuestos, va a ir a financiar toda esta gran trama de corrupción, ¿no? y me parece interesante esa, como ese conflicto, esa idea, entre la que se puede plantear, es decir, va a ir dirigido pues, a, a lo que luego se presenta, o a lo que luego aflora, como la lista Falciani y todas estas cosas, ¿no? o todas las... Eh, las tramas corruptas desde el punto de vista, quizás, pues, pues más estatal, gobiernos, etcétera, ¿no? Sí, es, es, es, sí es. Es, es, es el enfoque que yo creo que además se le, se le puede presentar a, a mucha gente, incluso yo creo que puede enlazar con una idea de, ¿cómo decirlo?, quizás de, de mentalidad, por ejemplo, anarquista quizás, de, por ejemplo, algún autor tipo Noam Chomsky y demás, que es, digamos, refiriendo un poco, es anarquista, ¿no?, pero llega de, a de, de defender el Estado como único elemento eh, contra las más grandes acumulaciones de poder, como pueden ser pues, las grandes corporaciones y demás. Entonces, yo creo que siempre se da ese conflicto, incluso pues, a todos los niveles. ¿no? Pues, oye, eh, eh, intelectuales como Chomsky, en el que dicen: Oye, yo por un lado soy anarquista, pero por otro lado, en algunos de momentos determinados, defiendo. Eh, que el Estado puede ser la única manera de, de establecer métodos de defensa como pueden ser pues, los sistemas sociales, la salud social, la sanidad, la educación y demás pero que a su vez claro, todas esas cantidades de dinero eh, recopiladas, digamos, a través de impuestos van a la solución. ¿no? Es sí. como una idea muy interesante de sí. conflicto. Sí, eh. pero eso así no se refleja en la novela. Eso surge aquí y Rosana, el ejemplo que tú dices, ¿para qué voy a pagar yo si aquí no paga nadie? Que es uno de los problemas de la, nuestra falta de civismo fiscal colectivo. Ese Está estimulado que el defraudador sea bien visto. Este año no pago nada, he conseguido nada. Quiero decir que, en vez de conseguido. En vez de ver mal a los que defraudan, hay una cierta cultura de ver bien a los que defraudan. Pero eso Y eso forma parte de ese en grupo de, de, de sociales y, y asociales que tenemos en la sociedad que, eh, para los que es importantísimo el buen ejemplo. Porque el ejemplo que ella ponía de que en cuanto hay un poco de suciedad allí se acumula porque ya nadie respeta, pero que si hay limpieza, la gente lo respeta, sucede lo mismo con la... Con, con los fraudes fiscales. Pero eso en la novela no está, pero, estoy, pero el, el, el problema es ese. Si quien tiene que dar el ejemplo no lo da, es muy difícil que la sociedad cumpla. Quiero decir, con el ejemplo que hemos tenido en estos años tan perverso de incumplimiento por parte de las élites, es muy difícil que el conjunto de la sociedad eh, quiera cumplir. Pero, pero bueno, efectivamente es... Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. pero con un planteamiento que he hecho. Y vuelvo a los orígenes. Comentabas de... ¿Quieres hacer el libro para trascender o no? Yo, yo creo que sí que... Eh, bueno, yo, en mi opinión, si, tuviera, si escribiera, y lo, si te lo pregunto a ti, diría, me gustaría trascender, comunicar algo eh, de alguna manera. Pues trascender. No, sí, hombre, yo o sea, creo que yo divierte, tal, o sea, me no, divierte y todo eso, pero, pero por, eso, eso, el... por eso he hablado de mi complejo de Prometeo, de, de, de decir, de enseñar, de quiero decir que aquí no es el fuego en la caña, pero es decir parte de lo que hay. El título inicial de la novela o de las novelas iba a ser, ya no, nunca me acuerdo si era enseñando o delinquir o aprendiendo a delinquir, porque, efectivamente, cuando lo lees ves ese tipo de delitos. Pero después me vais a permitir la butade. Dije, cualquiera que se afile al Partido Popular lo hace mucho mejor. Por las cosas que hemos visto, ¿no? De cualquier manera, a mí me da la impresión de que escribes para vivir. para ¡Vivir dos de veces, ello! ¡Vivir veces. de ello! Dos veces. Dos veces. <risa> Una, la <risa> Y otra que es cuando estás fabulando, y, y, y llegando a unas situaciones en las cuales seguramente que con la profesión tiene unos límites y, y, y muchas, casi todos José Luis, vamos a darle tiempo para que pueda firmar alguno, casi lo yo no lo sabía oye, una última una intervención muy cortita, muy cortita como crítica, pero crítica constructiva, me encantaría que en la siguiente novela, Negra consigas un poco más de emoción de intriga la intriga en tus novelas brilla por su ausencia. No, no, no, no. Y como La tal, el un género de negro, de me encantaría que manejaras el datos. Oye, es, aunque no os lo creáis, es amigo mío. No Yo te dije que trajeras amigos. No, no, no, pero esto sirve. Para que veáis que no está preparado para no, no, no sé no. qué, ¿no? Que esto no se tiene que convertir en un debate político, sino en un debate literario. Creo, creo que es importante. Toma, toma, toma, toma. Bueno, muchas gracias, Mauro. Me faltaría una